¿Tienes una impresora Epson ET2650? ¿Tiene el error de almohadillas de tinta llegó al final de su vida útil? ¿Ya está bloqueada y no te deja imprimir? No te preocupes. Soy María del sitio web recepalmohadillas.com. Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Paso 1. Activar el programa con la licencia recibida. Abajo en la descripción, te dejaré un enlace de cómo comprarla. Paso 2. Con el programa activado, hacer clic en Select y luego seleccionar el puerto USB al que está conectada la impresora y después presionar OK. Paso 3. Ahora, hacer clic en el botón Particular. Luego, en el menú, buscar la opción US IN Cube Pad Counter y hacer clic en OK. Paso 4. Inmediatamente, seleccionar el contador Main y luego clic en Check. Esperamos que cargue para ver el contador. Paso 5. Si está al 100% es reseteable. Nuevamente seleccionamos los contadores y damos clic en Resetear. Paso 6. Para que se apliquen los cambios, apagar la impresora, desconectar todos los cables. Cerramos las ventanas, esperamos 10 segundos. Volver a conectar y encendemos. Paso 7. Por último vamos a comprobar que quedó funcionando y listo. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte en contacto, contáctanos por WhatsApp al número que ves en pantalla. Nos vemos pronto.